Hoy configuraremos un servidor FTP en Ubuntu. Bueno, lo primero es sudo su para tener permisos. Ponemos la contraseña y hacemos un apt-get install vsftpd. Y bueno, esperamos a que se instale todo. Lo que haremos es intentar pasar un archivo de un de un ordenador a otro mediante Filezilla. Entonces bueno ya estamos y ifconfig nos aseguramos de que eth tenemos y entonces ponemos nano etc network interfaces bueno colocamos iface eth0 inet static address ponemos nuestra ip y nuestra máscara También podemos poner network y el gateway. Bueno, cuando ya estemos, nos aseguramos de que esté en red interna y hacemos un ifdown eth0, asegurémonos de que esté desactivado la red y ifup eth0. Bueno, y si hacemos un ifconfig veremos que la IP ha cambiado. Bueno, hacemos nano etc vsftpd.conf y bueno veremos aquí unas especies de archivos. Tendremos que ir directamente al local enable yes, Y Veremos que también está en, en anonymous enable yes y write enable yes. Quitamos las almohadillas. Bajamos y buscamos un sitio donde pone aquí, FTPD, banner y ponemos el título para, por ejemplo, tutorial FTP para que cuando entremos en el servidor FTP nos salude con ese, lo que hemos puesto. Bien, a continuación añadiremos el usuario, userAd guion de barra home barra ftp y nuestro nombre de usuario daniel espacio daniel en, en mi caso luego que veremos la contraseña yo le pondré una contraseña la que yo quiera y bueno espérate la he puesto mal y ahora veremos que se ha actualizado la contraseña entramos en la carpeta de home y creamos la carpeta ftp y a continuación creamos entramos y creamos la carpeta de Daniel y ya está ya lo tendremos y bueno ls-la vemos que no tenemos aún permisos para esta carpeta nuestro usuario no tiene permisos, así que haremos un chown-r daniel, dos puntos, daniel, espacio, daniel. Y si hacemos un ls-la veremos claramente que el usuario ha cambiado, los permisos de usuario han cambiado. Vale, a continuación haremos un service VSFTP de restart, lo que hará que se reinicie todo el sistema de VSFTP. De. Bueno, iniciaremos sesión con Anonymous, pondremos nuestra IP del servidor e intentaremos crear un archivo, pero como vemos no nos deja. Entonces, si lo intentamos con Daniel y nuestra no contraseña, veremos que si creamos un archivo, nos dejará, bueno, espera, me he equivocado un poco, entramos en el escritorio y dejamos el archivo y vemos que se ha transferido perfectamente. ¿Vale? Y si en nuestro, en nuestro ordenador hacemos otra carpeta, veremos que podemos enviarla también, se nos habrá creado. Y si vamos al servidor FTP, de, de Ubuntu Service veremos que perfectamente pone nuestro archivo. Y esto es todo.